李小龙,其实是民间, 70 in Shuan, Budu, tocando la viola con la de Roland, esto triple play, la velocidad, a mí me encanta. Yo soy un campeón, loco. Pero igual la están guachiturreando en la ley, no se aplica del todo, ahí le falta, le falta. Está de acuerdo, pero hay que debatirlo más, ¿eh? Y sí, sí, ahí el AFCA el la va a pilotear, así que bueno, ahí. Marioto, capo, loco, ponete las pilas, ¿eh? Paca-paca, paca-paca con el pueblo. Quebec City, you've played Montreal. There's there's a special bond between the and the fans of the province of Quebec. Yes, well, we appreciate that very much. There's a lot of uh, uh, it, what I noticed on this tour especially is uh, you know some of the some of the gigs in the states. Some are selling good, some are not so much. The economy's kind of up and down, but whenever we play anywhere in Canada, especially in the east, they're snatched up really quick and there's a lot of love and a lot of big support. Metallica. Hoy pensé, tan loco de la producción mandar a hacer una entrevista a Barijo sobre la ley de medio, que es un borrachón y jugador de fútbol. Y todo piensa que soy un cabeza, pero yo estoy al día, papá. Si mandé el pibe mío, a buscar el codificador y todo. Festejé como un gol que hayan implementado el modelo brasileño en el cambio analógico. O sea que le meté como piña a la ley, eh. Y sí, pa, es la que va. Ya lo dijo el Diego, cocorriero que se duerme, es cartera. Hay que seguirla batiendo y debatiendo, pa. No Et notre question, c'était, quelle est la nature des rapports entre des éléments pour qu'il y ait désir, pour qu'ils deviennent désirables Je veux dire, je ne désire pas une femme, Là, j'ai honte de dire des choses comme ça, c'est Proust l'a dit. Alors le désir, c'était quoi exactement Prenons la question le plus simplement <rire> du monde, quand l'entier égypte <rire> Bueno, si pasión, si pasión la cru en tout cas. con la de el exige la sociedad veros, ¿viste? Pero está bueno que no hace que pagar por ver fútbol, porque, viste, yo soy un bombista profesional. Y a mí me cuesta ir a la cancha y me gusta verlo por la televisión. te gusta estar cómodo, con un ferrocito en la mano, eh? Sí, vos entendés. desde que el mundo el mundo los muertos no sé qué vamos moto estamos en el siglo 21 ahora loco que somos todos satán ahora cuál es I don't